Estamos cruzando gente que labura en la calle, la cafetera, la florista Y nos dicen, ahora lo podemos consultar, pero nos dicen Nosotros el día que trabajamos no cobramos Entonces evidentemente para esa gente no sería esta iniciativa Sino para los que tenemos un sueldo en blanco decir laburar un día menos y cobrar lo mismo, firmo ya Y después otra pregunta que no, no lo escuché a ustedes A ver si se le están haciendo, es ¿qué haríamos con ese día? Por claro. ejemplo, Chicho, pensá que no trabajemos el viernes ¿En qué lo usarías? ¿Para descansar? ¿Para pasear? Para visitar amigos, porque viste que los casados tenemos eso de una familia un día, una familia el otro domingo, y vos decís, bueno, y para mí, un día para mí, para no hacer nada, por ejemplo. La señora habla por teléfono. ¡Hola, señora! ¡Hola, señora! ¡Oh! Está lloviendo, la gente no estaría de tan buen amor, no ven tanta gente en la calle, entonces este móvil va a durar dos horas y media y vamos a caminar siete <risa> kilómetros para encontrar a tres personas que quieran hablar... Chicos, yo puedo hablar con ustedes de la vida que hacen. Seguridad. Europa, hay toda una movida para laburar, en vez de cinco días por semana, cuatro, y cobrar lo mismo. Mira, se le ilumina la cara. ¿Cómo te ves para, la, para el viernes no hacer nada y cobrar igual? Sí, sí obvio, me voy ya. ¿no? Eh... Imagínate que no laburás los viernes, ¿qué harías? ¿En qué usarías ese día? No sé. Váyalo pensando, quizás estar en la cama. Sí, sí o salir con amigos, con la novia, no sé. O sea, un día para descanso total. Que la sí, familia sí. no se meta. y puede ser, no sé. Que dejen descansar. ¿Te gusta la idea? Sería buenísimo, la verdad. Para <risa> pasarlo en familia, olvidate Pero hay que ganar lo mismo. y sí, bueno. Sí, es lo mismo, y más días de, de, de disfrute con la familia. Ahora dicen, el país se va un poquito para abajo, recauda menos, ¿eso le estaría importando a usted? Y, sí, porque todo influye, todo eh, va de la mano con todo eso. ¿Tiene conciencia social? Pensé que me iba a decir, no, ¿qué me importa? déjame descansar. No, no, no, sí importa. Sí importa, porque repercute en todos nosotros. Eso, eh. Mi amigo tiene razón, ¿le están metiendo cuántos, seis días ustedes a la semana? Seis días. O sea que para ustedes sería cinco, sí. pero sí. dos días sería interesante. Sí, claro. ¿Qué día no laburan? ¿Los domingos? Domingo. Sí, según el servicio Acá domingo, otros chicos el martes, miércoles bueno, o sea, acá ¿Hay día otros, que Semana sábado y domingo Claro, viernes, Dale, sábado y domingo y, y sí. Y, no, trate, gracias chicos está Gracias por... O sea, claro, esta seguridad laburan sábado y domingo Tano, no es lo mismo pues es sí, ¿Por, por el qué tema se, de se los cruza? si que quería hablar con todos? ¿Podés venir? Te quiero saludar, no te podés escapar de esa manera. ¿Cómo estás? Yo te quiero saludar, tu nombre. Estás? Jorgelina. Jorgelina. ¿Cómo siempre, acordate. Jorgelina sale siempre, Chicho? ¿Acordate? Porque vos trabajabas por acá. ¿Qué hacías Jorgelina de tu vida? Trabajando acá en la zapatería spray les recomiendo An para que vayan Anespre, Bueno, ay, ella te lo factura Hay una, ahora la vamos a tener 17 minutos Hay una movida en Europa para trabajar 4 días por semana en vez de 5 ¿Vos trabajas 5 o 6? 8 No, 4 4. días, días Ah, días, ¿cuántos días hay? Quizás para que vos trabajes cinco para que tengas dos días de descanso cobrando lo mismo. ¿Te gusta? Oh, viene buenísimo. Lo necesitas, ¿Sí? ¿no? A veces sí, trabajar a veces seis sí. días como... Sí, se te necesita. Te toca trabajar los domingos? No, ya. No no no, no. no, no, no, domingo no. O sea, que ese es el día que no trabajas. Ajá, eso. Ponele no. que no trabajaras los viernes, vamos a soñar. Ah. ¿Qué te gustaría hacer? No, y disfrutar un poco más la vida, los niños, los hijos, la familia. Claro, lo a los hijos no los disfrutás tanto, pues, sí eso. Sí. ¿Qué harías con bebés Me imagino que son chiquitos porque son jóvenes Sí. Sí, ¿Qué harías sí. con tus peques? No, sal saliríamos a pasear, a, a disfrutar un poco, la familia más que nada. Es que ¿Estás lista para decir, voy a trabajar menos cobrando lo mismo? Sí, si viene así, <risa> viene <risa> bien, buenísimo. Gracias sí. por parar. No, bueno, no, Tanito, tenías razón. No le hemos preguntado a tanta gente porque no hay tanta gente en la calle, pero sí, la gente si es laburar un día menos y cobrar lo mismo todos claro. dicen. Sí, claro, me claro. anoto. Eh.